¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro episodio del Cotorreo Coreano. Estamos en episodio 5 creo aquí. Ya sé, les dije que iba a regresar cada semana con un nuevo episodio, pero mi vida está un poquito como uh, por todos lados ahorita. Yo estoy por todos lados eh, y si ustedes saben, tengo... Mi propio canal, tengo mi nuevo canal y tengo ahorita muchos planes que ahorita les voy a contar más y por eso es que es más una excusa la neta, sí tengo tiempo. Nada más que no les he podido darle como todo al 100 a este podcast, pero neta ya ya le voy a echar más ganas. Eh, pero sí, hoy regresé con otro episodio por acá, así que vamos a empezar rapidísimo, darle el intro. <risa> Hola, este es el Cotorreo Coreano. Antes de empezar este episodio les quiero decir perdón porque ahorita no estoy muy feliz con cómo suena mi episodio de hoy ahorita por este micrófono que no me gusta pero el micrófono que me gusta usar, que suena mejor, eh, está en el coche y creo que el coche se lo llevó mi madre. Entonces, pues no pude usarlo y también estaba buscando, hoy oh, me puse de muy mal humor luego, porque estaba buscando mi otro micrófono que me gusta mucho, que había comprado, para usar ese en vez del otro que me gusta más y no lo encuentro. Entonces, estuve en mi casa literalmente buscando ese micrófono por... Creo una hora y media estuve sudando y por eso me veo así ahorita, no me veo. Me puse toda lista, me puse toda bonita y como que siento que, pues, pues no tanto ahorita, porque estuve literalmente buscando mi micrófono por una hora y media y sudando. Hasta que dije, ¿sabes qué? Mejor grabar uno, eh, luego trabajo en el sonido, no sé qué hago, pero voy a grabar uno porque si no, o sea, ya me urgía grabar uno para ustedes, grabar un episodio, así que. Si les está molestando el sonido, perdónenme, perdónenme, estoy trabajando en eso. Eh, neta, para los siguientes voy a tener un mejor micrófono, el que siempre uso, que me gusta mucho. Si suena peor que los demás episodios, déme chance, ¿ok? Deme chance y sigan escuchándome. <risa> Se van a acostumbrar, ¿ok? Eh, bueno, y sí, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que estén, cuando lo estén escuchando. ¿Cómo están? la verdad es que los, los extrañé bastante, eh, tuve unos días, de hecho estuve bien, o sea, tuve unos días como muy como locos, locas, estuve ocupada todo el tiempo y siento que mi mente he estado como en, en otras cosas, más que el cotorreo coreano, más que el podcast, como que mi mente estuvo en diferentes lugares, entonces, la verdad es que sí, se me olvidó un poquito grabar un episodio hasta que dije, ¿sabes que No he hecho uno en mucho tiempo. Y justo cuando iba a grabar un episodio, eh, le iba a grabar un episodio hace como dos semanitas, iba a grabar uno súper chido con mi amigo Miguel, ya teníamos todo listo, ya había este, eh, reservado un lugar, un estudio para poder grabarlo con él, habíamos dicho cuándo a qué hora y todo y luego yo lo tuve que cancelar porque me enfermé así que bueno aquí les empezamos con las tres cosas de la semana eh, voy a empezar con las tres cosas que siempre hablamos aquí en este podcast si eres nuevo si eres nueva bienvenido bienvenida a este cotorreo coreano donde hablamos de todo eh, Así que aquí en este podcast siempre empezamos con un negativo de tu semana, de tu mes, de lo que sea, de tu vida. Un positivo y algo que estás muy agradecida, este agradecido por este mes, esta semana, estos días, lo que tú quieras. Es una sección muy importante para mí eh, y para muchos de ustedes que me están escuchando porque es una parte de tu semana que puedes como sentarte y reflejar en, pues tus días cómo han estado también es muy bueno es bueno poder reflejar en algo bueno y malo eh, no solo en lo malo y no solo en lo bueno saben es bueno reflejar en todo todo todo y luego acabar con un agradecimiento para seguir muy bien con tu semana seguir bien con tu día o acabar bien con tu semana o acabar bien con tu día entonces eso es lo que estamos haciendo una cosa negativa que creo que fue lo peor para mí, fue que estuve enferma. Eh, lo expliqué en uno de mis vlogs que subí el otro día, cuando me enfermé, literalmente me enfermé de la nada, de la nada, chicos. O sea, una noche estuve afuera con mi amiga, pues estuvimos así como que de fiesta, ¿no? Tomando y no me hacía tanto frío. Eh, pero de la nada, como que unos tres días después, estuve trabajando, estuve editando un video en la oficina en la que trabajo y de la nada como que me empezó a doler el cuerpo así de que ya no podía más, ni podía estar sentada chicos, quería estar como en mi cama ahorita mismo entonces tuve que salir de trabajo a llegar a mi cuarto, a mi casa y estuve dormida, estuve cansadísima y de hecho desde entonces como que me sentí neta enferma, fue de que no, no estoy nada más cansada, neta estoy enferma, algo está mal y fue cuando desde la noche mi garganta empezó a dolerme pero no se imaginan cuánto eh, el año pasado que me dio COVID también me dolió muchísimo la garganta pero no a este punto eh. eh me dolió tanto que literalmente quería llorar y no puede dormir por unos tres o cuatro noches enteros o sea de que no podía dormir, neta, no podía dormir ni 30 minutos. Entonces, estuve así en la cama. Ahorita les cuento algo positivo, pero empecé un nuevo hobby que se volvió un positivo mío, mientras que estuve enferma. Pero sí, me enfermé tanto que literal, no sé, sentía que me iba a morir. Pero tratando de no ser dramática, la neta, eh y estuve en mi cama Durmiendo todos los días, me engordé muchísimo porque chicos, la medicina que me dieron del hospital era súper, súper fuerte y no podía tomar mi medicina sin comer nada, entonces tuve, yo casi nunca desayuno, pero tuve que desayunar, comer, cenar, pero bien, bien, bien para poder tomarme las, las pes, iba a decir las pestañas, qué raro, eh, las pastillas. Porque si no, como que me dolía más el estómago y quería vomitar. O sea, fue toda una cosa. Entonces, engordé muchísimo porque no me moví. O sea, no moví ni un dedo. Tal vez un dedo para scrollear por Insta y TikTok. Pero no moví ni dos dedos. ¿eh? este Y tomé muchísimo, muchísimo té. Lo que sí me ayudó bastante fue eh, tomar té calientito, pero con muchísima miel. Nada más a veces cuando me dolía muchísimo la garganta en la noche, en medio de la noche y quería por lo menos dormir como unos 10 minutos, lo que hacía era nada más iba, agarraba miel así con una cuchara y me, me comía miel así de la cuchara y me ayudaba un poquito, eh pero chicos, fui al hospital como cuatro veces esa esas semana y media que estuve enferma eh, porque ya no podía más, o sea, literal, iba al doctor y le decía, dame más pastillas, dame más, dame algo más. Me inyectaron tres veces, me hicieron pruebas de COVID y también pruebas de influenza, porque estaba súper de moda aquí influenza, y pues nada, nada, o sea, todo me salió negativo. Yo estaba segurísima que tenía... COVID, pero me dijeron que no, que mis síntomas, decía que mis síntomas eran más de influenza. Entonces dije, bueno, ok, tengo influenza, pero me salía negativo, negativo, negativo. Eh, mi doctor me dijo que, bueno, parece que es influenza, pero te está saliendo negativo por alguna razón, pero vamos a tratarlo como si sí es influenza, porque mis síntomas sí fueron. Entonces, pues así estuve enferma. Lo peor de estar enferma no es estar enferma para mí lo peor de estar enferma fue que no podía trabajar y como mi trabajo es estar hablando a la cámara hablando con ustedes especialmente para el podcast necesito sentarme aquí a hablar con ustedes por más de 50 minutos por lo menos más de 30 minutos aquí eh, también este hacer videos en donde mi voz tiene que salir y también aparte de eso en medio de esa semana que estuve enferma justo eh, estaban estábamos grabando ADRs para mi nueva serie de Disney Plus El Pop que va a salir esta este año muy muy pronto de hecho pero básicamente los ADRs son eh, grabaciones de sonido de audio que se hace otra vez eh, después de las grabaciones que hicimos por si acaso el sonido no sale bien o por si acaso eh, no sé, estamos en un grupo, en la escena y estamos gritando, cantando y con que no se escucha muy bien mi voz o algo así. Eh, por esa razón hacemos ADRs y como yo ahorita estoy en Corea y no estoy en México, pues yo no pude ir a un estudio en donde todos se vieron a hacer las grabaciones. Yo lo tuve que hacer aquí desde mi casa eh, por una llamada de Zoom y todo eso. Muy padre, chicos. Vi muchas de las escenas. Está increíble. Pero mi voz no me estaba saliendo. O sea, literalmente, chicos, estaba sonando como un hombre. Si quieren escuchar un poquitito de cómo estaba. De hecho, cuando empecé a bloguear, cuando estaba enferma, en el blog que subí justo antes de este video, es el video en donde me maquilla la maquillista de Solar de Mamamu. Vayan a verlo si no lo han visto, porque ese vlog está... ¡Wow! Pero después de, después de ese día que me maquillaron, fue que me enfermé esa parte del vlog, empecé a bloguear porque me seguía sintiendo horrible, nada más que mi voz como que está estaba regresando un poquitito y por eso pude bloguear, por eso pude hacer algo. Pero antes de eso, literalmente no me salía nada. O si, si, si me salía, literalmente sonaba como un hombre, pero un hombre así... Ya señor, así un señor como parecía que había fumado, no sé, mucho, mucho, mucho. Este, entonces, pues sí. Estuve muy enferma y creo que eso fue mi único negativo, diría. Eh, aparte de eso, he estado súper bien, así de que de mi. de cómo me he estado sintiendo mentalmente. Muy, muy bien, la neta, físicamente no, obviamente, porque estuve enferma, pero después de estar enferma, eh, pues regresé a trabajo, regresé a hacer mucho ejercicio. Eh, también algo muy positivo que diría es que dejé de tomar mis pastillas, mi medicamento de ansiedad. Estuve en diferentes medicamentos. Estuve en medicamento de ansiedad para mis ataques de pánico. Estuve en medicamento de depresión también, y chicos, pues dejé de tomar mi medicamento porque ya no tenía ataques de pánico, ya me sentía bien, o sea, literal, no, no, sé, cómo sentir, no sé cómo decirlo, pero me despertaba sintiéndome tan, tan bien y tan como refrescada, no sé cómo decirlo. Eh, y estuve feliz y dije, ¿sabes qué? Siento que ya no lo necesito. Eh, y lo dejé, y desde que lo dejé como que me siento bien o sea me siento feliz no siento la necesidad de tomarme más pastillas así por ahora gracias a dios me ayudaron bastante durante mis momentos difíciles pero ahora puedo decir que estoy perfectamente bien y bueno otro positivo es que mientras que estuve enferma porque estuve tan tan tan aburrida chicos mi trabajo es que si no tengo algo grabado pues no tengo algo que editar entonces pues no tengo trabajo no tengo nada que hacer entonces, como no tenía videos grabados, no tenía videos que editar y tampoco para mi nuevo canal tuvo ni pues, no teníamos videos grabados, eh, estuve ni, no tuve nada que hacer y más eso, no pude dormir. Entonces, imagínense 24 horas ahí nomás en la cama haciendo nada. No, no, no. Empecé un nuevo hobby. Empecé un nuevo hobby que se llama Punch Needle. Y no estoy segura cómo se llama en español. Déjame lo busco ahorita porque… Nunca nunca supe de este hobby, hasta que lo encontré en algún lugar y dije, eh, me, creo que me va a gustar, espérame, lo estoy buscando, español, punch needle en español. Bueno, ah mira, dice, tutorial de punch needle, me imagino que así nomás se dice también en español, aguja de pinchar, pues sí, eh, aguja mágica, técnica de bordado, sí, básicamente es eso. Empecé a hacer el punch needle y empecé con algo chiquito, ¿saben? No sé, sea, algo chiquito. Luego les enseñé en un blog, pero empecé con algo chiquitito y después me relajó tanto esa cosa haciéndolo que pues empecé a hacer cosas más grandes y lo voy a subir en mi Insta luego, pero para mí, para el cumpleaños de mi hermana que fue la semana pasada le hice un espejo con un diseño este que hice con esta técnica de punch needle, que básicamente usas como una aguja grande y, y nada más lo clavas en como una costura. Sí, eso se dice, ¿no? Bueno, me tardé años en hacerlo, pero me salió súper bien, y se lo regalé a mi hermana, estuve muy, muy orgullosa de mí misma y después de enseñarle a mis amigos lo que hice, como que muchas personas me empezaron a pedir a que les haga más espejos. Entonces, estoy haciendo tres espejos más para mis amigas. Eh, voy a subirlo, voy a subirlo en Insta para que vean de lo que estoy hablando. Este, y luego, aparte de los espejos que estoy haciendo, también estoy haciendo como, estoy haciendo como un mini mini tapete para David. Es nada más, ni me lo pidió, yo se lo quise hacer, eh, no quise hacerle un, eh, un espejo como todas, es un tapete, es como una alfombrita pero chiquita, pero se lo quise hacer para que lo ponga en su sillón, en su silla, en el trabajo, para que pueda sentarse arriba de esa, esa mini alfombrita que le estoy haciendo, no sé cómo llamarlo. Eh, pero sí, estoy muy emocionada, estoy súper feliz con mi nuevo hobby. Es lo que hago para relajarme. Creo que eso es, eso es lo que me ha ayudado bastante a que no me sienta como deprimida o eh, sentirme como... No sé, siento que dejo de pensar en muchas cosas cuando estoy usando mis manos para crear algo. Mientras pongo una serie de Netflix por ahí o algo, musiquita y nada más estoy así, literalmente me paso como más de una hora, dos horas cada día haciéndolo. Me duele un poquito las manos, sí, eso sí, pero me la pasé increíble. este Y sí, ese fue mi nuevo hobby que empecé. Otro positivo es que estoy muy orgullosa y muy feliz porque mi nuevo canal, le nos está yendo súper, súper bien. Eh, yo no pensé que nos iba a ir tan bien desde el principio, pero sí, y lo más chistoso fue que, pues estoy viendo los comentarios en los videos de tuoni y hay muchas personas que entraron al canal de Tuoni sin saber que soy yo. Y dicen como, ah yo pensé que ella era g Moon, la otra chica con otro canal. ¿O qué onda? ¿Cambió de canal? ¿O qué pasó con su canal de g Moon? Y me di cuenta que no sé qué onda con el algoritmo de YouTube, no sé qué onda qué está pasando con YouTube. Y puede ser que es porque no pues no había subido un video en mucho tiempo antes, pero aquí en este canal de G Moon como que mis vistas han bajado bastante, mi, mis visitas, porque siento que a muchas personas ya no pues le aparezco o no aparece mi canal en youtube o no les van las notificaciones no sé qué onda está bien pues qué vamos a hacer pero eh, por esa razón muchas personas piensan que yo ya dejé de hacer youtube bueno este canal y piensan que empecé algo nuevo completamente diferente pero no estoy haciendo los dos canales y es por eso que estoy muy ocupada porque estoy haciendo Tony estoy haciendo videos para este canal y también estoy haciendo el podcast nunca quiero dejar este canal porque literal es mi primer bebé entonces este no se preocupen aquí voy a estar aunque sea una persona que me esté viendo al final del día voy a seguir subiendo videos porque me encanta hacerlo pero el contenido que estoy haciendo en Tootsni es algo que siempre he querido hacer el contenido de skincare de maquillaje de retos de cosas divertidas y ahorita estamos planeando contenido que vamos a empezar a hacer desde pues muy pronto en, abri en abril Iba a decir April, como si fuera uh, como gringa. Este, y estoy muy emocionada porque ese tipo de contenido que estamos haciendo en Tuoni básicamente era contenido que yo siempre he querido hacer, pero no lo pude hacer sola. Porque primero que nada, la verdad, para hacer un buen canal y buen contenido se necesita mucho dinero para invertir, eh, para crear ese contenido. Y se tarda muchísimo tiempo en, en ganar dinero por YouTube o sea, literal, te tardas como años y años. Yo me tardé un año para que este canal crezca y que pueda ganar dinero de este canal. Y aún así pues, no gano tanto dinero, así que... Bleh. Pero tú, Omni, ahorita estamos en el proceso de que crezca este para ver hasta dónde podemos llegar. Pero sí se necesita mucha, mucha inversión de dinero, de gente que nos ayude a editar con ideas, este, a rentar lugares y todo eso. Así que... Es contenido que neta siempre he querido hacer aquí, pero no lo pude hacer porque pues estoy trabajando sola y finalmente que ya tengo un equipo, finalmente que ya tengo a gente que me están ayudando. Estoy tan, tan, tan feliz chicos y si me pueden apoyar un poquito más, darle más amor a mis videos de Tuoni, les daría muchísimos besos y abrazos a ustedes, este, los agradecería bastante, pero estoy yo muy positiva, estoy como que siento en mi corazón neta que... Me va a ir muy bien en tu Omni. Yo por alguna razón tengo esta confianza de que tu Omni va a ser algo grande, muy grande al final y pues por eso voy poco a poco, paso a paso viendo eh, cómo mejoramos el canal con mejor contenido para que todos estén felices y para que crezcamos mejor. Entonces sí, estoy muy feliz con tu Omni. Y otra última cosa, una otra última cosa, perdónenme, última cosa. He tenido bastantes positivos. Última cosa es que ya está decidido cuándo voy a ir a México. Voy a regresar, voy a regresar. Sí, señor, voy a regresar. He estado esperando, he estado pues ya tratando de ver cuándo regreso a México porque ya me urgía, ya o sea, ya me urgía. Eh, y finalmente, chicos, se decidió, se decidió cuándo voy a ir. Obviamente les voy a estar subiendo videos aquí. Va a ser una sorpresa cuando llegue y todo, porque pues más drama, mejor. Eh, pero estoy súper emocionada para eso. Estoy planeando mil cosas, literal mil cosas para México. No solo para este canal, pero para tu Omni. Eh, también para la serie de El Pop, eh, con mis amigas, viajes y todo eso. Uf, no, no, no, no. Yo estoy muriendo de adentro, porque ya estoy emocionada. Ya voy a comprar mis boletos esta semana estoy listísima pero bueno algo última cosa algo que estoy súper agradecida después de esto obviamente voy a decir que es el apoyo que me han dado en tu oni y cada vez que hago un nuevo proyecto cada vez que pues estuve pensando el otro día y esto lo subí en mi instagram pero quise hablar de esto también de cómo eh, hace tres años fue la pandemia y hace tres años fue cuando mi canal pues estaba mini mini y creció. Entonces en 2020 cuando empezó la pandemia fue cuando de la nada mi canal creció y llegué a 100 mil suscriptores. Y de la nada después de eso dejé mi trabajo, en 2021 llegó eh, y ¿qué hice? Empecé un estudio, empecé mi, episod empecé mi podcast del cotorreo coreano. Y después de eso que hice, al final del año, creé mi marca de skincare Tuyo Beauty. Y después de eso, 2022 vino y estuve en una serie de Disney Plus en México. Y ahora estoy aquí en Corea en 2023 y creé Tuoni este año. Y estoy más agradecida que nunca porque cada vez que empiezo algo nuevo... El que sea chiquito, que sea grande, o sea, chiquito, así de que un nuevo canal, un nuevo podcast, una marca, o literalmente lo, lo más loco de que estuve grabando para una serie de Disney Plus, o sea, un debut, debut, debuté como actriz el año pasado, bueno, ya voy a, porque cuando salga la serie sí va este y ustedes siempre han estado ahí para mí apoyándome con todo con todo literalmente y no saben cuándo les agradezco porque honestamente no hubiera podido hacer nada de esto no hubiera podido empezar nada de esto sin ustedes sin el apoyo de ustedes sin el amor de ustedes entonces espero que ustedes sepan lo mucho que los agradezco y lo dije en instagram pero lo quiero decir otra vez yo Quiero seguir trabajando así, quiero seguir disfrutando muchísimo de mi trabajo, de las nuevas cosas que voy a estar haciendo y creando, pero también quiero seguir haciéndolo con mucha humildad. Eh, o sea, eso es lo más importante para mí, seguir humilde y también divirtiéndome bastante, eh, porque no saben cuánto amo mi trabajo y cuánto agradezco poder estar aquí, eh, pues viviendo esta vida que estoy viviendo aquí, porque nunca pensé que me iba a pasar, literal, ni en hace tres años pensé que esto iba a pasar. Entonces, aquí estoy agradeciéndoles a todos ustedes, especialmente estos días que me están ayudando muchísimo con mi nuevo canal TuOnni. Eh, vamos a estar haciendo un giveaway muy pronto, eventos muy pronto de TuOnni, así que eh, vayan a seguir allá, vayan a seguirme allá para que vean más... Eh, pues, pues de las sorpresitas que estamos haciendo por allá. Y bueno, ¿saben? Mientras que estuve reflexionando sobre mis tres años, que estuve pues, creciendo mi profesión, hay que decir, mi trabajo, yo de, de persona, pero también yo como youtuber, yo como Jim Moon, empecé a reflejar y pensé, dije, no manches, ya llevo 10 años viviendo en Corea. Para ser exacta, de hecho, en junio de este año cumplo 10 años. ¿Qué? ¿Qué? Yo eh, o sea, esto es lo que esto es lo que pasó, eh. Yo esto es lo que pasó. Estuve hablando con mis amigas de cuánto porque fui de viaje con unas amigas que las conozco desde hace 10 años, literal, cuando llegué a Corea, justo cuando llegué a Corea, fueron mis primeras amigas aquí en Corea. Este, fuimos de viaje y dijimos, no manches, como ya nos conocemos por 10 años? Literal, yo siento que apenas tengo como 22 años y no, tengo 28 años. Ya ha pasado tanto tiempo. Eh, y sí, cada persona tiene su propia historia después de pues, dejar su país. Para mí sería mi país siendo México porque pues ahí crecí, eso era todo lo que yo sabía desde chiquita. Y por eso siento que es como tan difícil de, eh, de explicarles o darles una respuesta de, de cómo es empezar a vivir en otro lugar, cómo es empezar desde cero en otro lado del mundo. no Pero yo aquí les quiero hablar un poquito sobre mi experiencia y las cosas que he aprendido viviendo 10 años aquí en Corea ahora desde el principio que empecé mi canal siempre les he hecho videos de mis experiencias viviendo aquí en corea siendo más mexicana y que no sé qué eh, pero esta vez para este podcast para este episodio les quise hablar un poquito más de esta perspectiva que ha cambiado tanto porque en 2013 cuando llegué y ahorita que es 2023 soy una persona tan diferente también cuando empecé mi canal 2019-2020 o Jim Moon y yo ahorita de 2023 Jim Moon, somos personas diferentes, todas las personas todos nosotros cambiamos, evolucionamos todos los años todos los días eh, dependiendo de tus experiencias y de lo que aprendas por esas experiencias y por eso hoy les quiero contar un poquito sobre cómo fueron mis 10 años aquí en Corea y todo lo que he aprendido eh, viviendo aquí creo que esto les va a ayudar no solo para eh, abrir un poquito más sus mentes, pero también sé que muchos de ustedes están interesados en empezar desde cero en otros lugares, en otros países que quieren vivir eh, salir de su propio país, y hay muchas personas que les da mucho miedo salir de su país, pero también tienen esa curiosidad, hay muchas personas que ya lo han hecho y tal vez están pasándolo súper mal en otro país, eh, que quieren regresarse o que no pueden y todo eso. Así que creo que les va a ayudar bastante a, pues, eh, escuchando mis experiencias, tal vez pensar de una manera diferente, otra perspectiva, y así que hoy quise hablar un poquito de esto aquí con ustedes Básicamente yo llegué aquí, como les dije, en 2013 eh, Yo no sabía nada, nada, nada de cómo sería mi vida aquí en Corea Básicamente, si les explico mejor, es que cuando yo estaba en la prepa en, el, en México eh, Fui a Estados Unidos dos años durante la prepa, o sea, de, de los... Cuatro años de preparatoria que estuve en México, dos años estuve, mis primeros dos años estuve en Estados Unidos y los últimos estuve en México. Y como me gustó tanto estar en Estados Unidos, yo pensé irme a Estados Unidos para la universidad. Cuando estuve en la prepa ya quería irme para allá, también quise vivir en un país diferente, eh, Quise porque estuve en México por ya 18 años, <ríe> quise algo diferente. Y lo más cercano pero diferente para mí fue Estados Unidos, porque primero que nada yo sé hablar el inglés perfectamente, sabía que no iba a tener problemas con eso. Sentía que la cultura gringa era lo más cercano a lo que yo sé, bueno, mi cultura, porque pues también en México eh, tenía muchos amigos internacionales, eh, hablé inglés, español, como que la cultura eh, mexicana y la gringa no es tan diferente a comparación a la cultura asiática, ¿no? entonces yo quería irme eh, a la universidad, ya había aplicado y todo, me habían aceptado a universidades en Estados Unidos, yo estaba súper emocionada para irme, estaba listísima, nada más tenía que pagar y ya, pero de la nada, como así es mi vida, siempre algo muy espontáneo pasa, eh, decidí irme a Corea. Decidí venir a Corea por razones muy personales y familiares que no les quiero contar, pero una de las razones que sí les puedo contar es que desde chiquitas, desde la prepa sabía que era demasiado dinero ir a vivir en Estados Unidos. Y pues dije, si voy a comparar la vida que voy a tener en Estados Unidos, también como Después de vivir en Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Porque es súper difícil eh, vivir en Estados Unidos si no eres gringa, gringa, si no eres como de nacionalidad de Estados Unidos. Entonces, pues todas esas cosas, conjunto a más problemas familiares y personales, decidí llegar a Corea. Y un día nada más le dije a mi papá, pa, ¿qué tal si voy a Corea? Y él como que, ¿qué? Y yo, sí, ¿qué tal si me voy a Corea a la universidad? Este, yo sabía que no quería quedarme en México para la universidad, yo sabía, yo sabía en mi corazón que quería algo diferente Quería, yo sabía que yo quería estar como viajando por lugares del mundo, viajando, no sé, yendo a un lugar completo ah, ¿Escucharon? Perdón, fue mi Siri Este, oye, qué raro, mi Siri... ¿Por qué me habló en coreano cuando mi celular ni está en coreano? What the fuck? Ok, bueno, este, entonces... Y sí, yo sabía que yo quería estar por todos lados del mundo, quería viajar más, no quería nada más quedarme en México por, todo, pues, mi por toda mi vida, porque sentía que eso era lo único que sabía, ¿no? Entonces quería salirme del país. Otra vez, no sabía nada. Cuando vine a Corea 2013 de junio, no sabía nada, nada, nada, nada, nada de este país. Yo estaba sola, mis padres estaban en México con mi hermana, mi hermana estaba en Estados Unidos, mis padres estaban en México, yo aquí en Corea viviendo sola, eh, mis tíos, mis tías, mi abuelita y todos viven en otra ciudad eh, que no es Seúl, Pusan, en donde yo nací. Este, entonces, literalmente yo estaba sola, no tenía amigos, no tenía amigas, no tenía nadie, a nadie, nadie. Porque todos mis amigos se fueron a Estados Unidos o se quedaron en México. Y bueno, les voy a contar algunas cosas difíciles que me acuerdo al principio cuando llegué a Corea. Una de las cosas más difíciles para mí que literal quería llorar cada vez que hacía esto era ir al banco. Odiaba ir al banco, pero tenía que ir al banco. Pues porque como estaba tratando de ser adulta, tenía 19 años, necesitaba ya ser adulta, tenía que crear mi propio... Eh, mi tarjeta de crédito, pues cosas así que tenía que hacer, eh, pues tenía que ir al banco. No entendía nada de lo que me decían. Aparte aquí como que te empiezan a hablar súper rápido, porque obviamente me veo coreana, soy coreana, van a pensar que hablo coreano súper bien. Llego y como que me ven con cara de, ¿eres tonta? porque no me entiendes? Y yo así de que... <risa> este, y al final siempre tenía que decirles, oigan, perdón. O sea, antes de que me hablen, les decía, oigan, perdón, perdón, a ver, wait. Yo no hablo coreano súper bien, háblenme en inglés o háblenme como si fuera una niña de, no sé, seis años. Eh, y después de decirles así, ya todos me ayudaban. Creo que aquí en Corea, los coreanos son muy buenos con, así cuando llega el servicio. Eh, te ayudan muy bien cuando saben que no eres de aquí. Entonces, como que me decían, ¡ay, no, coreano! Y yo, pues sí hablaba un poquito del coreano, pero... Actuaba como si no lo hablaba tan bien, porque sabía que me iban a decir cosas más difíciles. Entonces nada más les decía como no corían, no corían. Y pues me hablaban en inglés o me explicaban más fácilmente. Otra cosa que me daba tanto miedo era ir al hospital. Porque los, los doctores aquí como que siento que necesitan apurarse de todo. Entonces te explican así súper, súper rápido. Te dicen, abre la boca, haz esto, haz esto, haz lo otro. Ok, tienes esto y esto y esto, ¿cómo te sientes? Y yo no sabía decir mis síntomas en coreano. <ríe> o sea, no sabía cómo decir flema. No sabía cómo decir como que literal no puedo respirar. Este, entonces me daba cosa, me daba cosa ir al hospital eh, no entendía cómo era el sistema aquí con todo esto, el dinero y no sé. Fue difícil al principio. Eh, ya luego obviamente me, me acostumbré, pero al principio sí, como que no quería ir al hospital todo el tiempo. Otra cosa que me daba miedo era llamar a pedir comida. Ustedes saben, antes de que empezamos a tener más aplicaciones eh, para pedir comida, antes no teníamos eso, era de puro llamar. Y me daba tantos... O sea, tenía tantos nervios para nada más llamar eh, que tenía que escribir qué voy a decir. O sea, Añón haseo, yo quiero una hamburguesa, así todo. Y en coreano lo escribía y lo leía, y lo leía, y lo leía y ahí lo llamaba. <ríe> y cuando me preguntaban otra cosa, era de que, oh, espérame, no lo preparé, no preparé para esto. Y sí, creo que eso fue como una de las cosas que tuve problemas porque sentía que, o sea, no tenía... La confianza cuando venía con el coreano eh, Y sentía que me iban a juzgar por mi acento coreano Pero todo bien Aparte amo que tenemos aplicaciones que ya no tenemos que llamar para pedir comida Amo eh, Y por eso es que cuando estuve en México engordé tanto Porque a las 2 de la madrugada yo siempre pedía unos tacos Pero aquí no, aquí no hago eso Porque vivo con mis papás Bueno Número cuatro algo difícil fue aceptar las diferencias del cuerpo de cada persona y de estándar de belleza. Creo que esto lo he mencionado bastantes veces desde que empecé mi canal de YouTube. Creo que esto fue una de las cosas más difíciles que tuve que aprender durante estos 10 años que viví en Corea. Y aún sigo aprendiendo, aún sigo eh, batallando con esa idea de que todos tenemos diferentes cuerpos, tenemos diferentes estándares de belleza. Yo no estoy dentro de ese estándar de belleza, especialmente cuando viene del cuerpo, pero me tardé tanto, tanto y tantos años aquí viviendo, aceptar mi cuerpo, en aceptar mi cuerpo realmente de quién soy, cómo me veo, pero la verdad es que sí, yo siento que Corea es un poquito más extremo, Asia en general es un poquito más extremo cuando viene del estándar de belleza y eso, pero siento que aunque había vivido en México y en Estados Unidos, allá también por el estándar de belleza que cambió del cuerpo, de que ah, tienes que tener las chichis grandes y, los, y tu nalga así grande, y que no sé qué, slim, thick, este las piernas largas y todo eso. Y yo también, ahorita, ahorita que lo pienso, sí lo tuve súper difícil aquí en Corea por los estándares de belleza aquí de Corea, porque pues son increíblemente ridículas. Pero también tuve problemas un poquito en México y en Estados Unidos, porque pues... Eh, mi cuerpo, no voy a decir que es coreano, no voy a decir que es más latino ni nada, nada más, no sé, soy así, Jim Moon. mi cuerpo es así, no encajaba en ningún estándar, hasta que luego, después de tantos años viviendo aquí, después de crecer y madurar un poquito, me he dado cuenta que no necesito encajar en… en algún estándar de belleza. Eh, mi cuerpo es mi cuerpo, así se va a ver, no me importa cuál sea el estándar, porque el estándar siempre está cambiando dependiendo de la moda, de lo que está pasando, lo que es popular, quién es popular especialmente. También afuera de Corea, por ejemplo, en Estados Unidos con las Kardashians que cambiaron muchísimo el estándar. Eh, todo el tiempo está cambiando. Antes, cuando yo crecí, en los, dos, en la, en los años 2000, el estándar era Victoria's Secret, Allá, y de la nada cambió a Kardashian. Aquí en Corea siempre va a ser algo más chiquitito, más delgadito y más... Pero ahorita también va cambiando muchísimo y ahora están apreciando más a gente con más volumen, como yo. Y sí, eso fue de aceptar esas diferencias, fue algo muy, muy difícil. Aún sigo batallando, pero ahí voy y eh, estoy muy feliz ahorita con cómo he cambiado. Eh, también parte de eso es encontrar mi talla de ropa aquí en Corea fue súper difícil y sigue siendo difícil, especialmente de la talla de mi bra eh, tuve que pagar muchísimo dinero antes para comprar bras de mi talla porque eran como más grandes, obviamente no se podía encontrar y cuando lo encontraba era como súper caro eh, y aún sigo batallando también con eso, pero algo que Puedo decirles ahora, ya que vivo 10 años aquí, es que ya he encontrado el diseño que me gusta, ya he encontrado mi talla, ya he encontrado las marcas que llevan mi talla. He encontrado marcas que realmente me gustan mucho por ser tan inclusivos. Y también afuera de Corea sé que puedo comprar eh, ropa por internet o cuando viajo a México. Cuando voy a México, chicos, yo compro de todo tipo de ropa porque ahí es cuando puedo comprar ropa para mí, de mi estilo, de mi talla y todo. Entonces, eso fue algunas diferencias. Obviamente, algo difícil también al principio fue buscar nuevos amigos, pero pues creo que eso es algo muy normal, donde vayas, si eres nueva. Pero bueno, durante mis 10 años aquí, al principio, los, creo que les podría decir que los primeros 6 años, primeros 5, 6 años o 10. Odié mi vida, o sea, detesté mi vida aquí, odié a mí misma Y por eso fue que pues tuve mucha depresión eh, Que fue causada por miles de cosas, no solo por vivir en Corea Pero la depresión eh, que tuve, la verdad, desde... ahora Ahorita que lo pienso, yo siempre lo culpé a, a Corea Pero ahorita que pues lo pienso y lo hablo con mi psicóloga la depresión viene de muchísimas otras cosas que vienen desde chiquita, desde que eras bebé o niña, por trauma y todo eso. Y mucho de mi trauma viene pues de muchas cosas diferentes, como de familia puede ser, o de mi, o de mi ambiente en México, de mi escuela, de mis amigos allá en México, creciendo también en Estados Unidos. Y ahora en Corea estas diferencias tan grandes que me llegaron como de shock, eh, pues... Fue cuando mi depresión llegó al, al 100 mil. Y eh, fue cuando lo sentí y dije, no manches, no estoy bien. También aparte de eso, pues también una parte muy grande fue el choque cultural que sentí, obviamente. Y también, <ríe> muchas cosas, también mi trastorno alimenticio, ¿no? Eh, todo mientras trataba todo esto, depresión, depresión, eh, trastorno, choque culturales, todo esto mientras trataba de hacer nuevos amigos, ir a clases bien en mi universidad, eh, tratar de mejorar mi coreano, eh, no sé, encajarme, tratar de encajarme bien a esta cultura coreana, ser más coreana, no sé. Y me acuerdo que siempre escuchaba, ay, ella es la mexicana, o eres muy diferente, o, o eres, eres básicamente extranjera, así de que tú no eres coreana. Pero notan las veces que me decían eso, era como me lo decían negativamente. Literal, me lo decían realmente como que me trataban como extranjera. Me, me veían más como extranjera que más como coreana. Aunque me veía coreana, yo me maquillaba, me, me estilizaba muy, muy. Eh, estilo mexicana gringa, no era coreana para nada más mi cuerpo, cero que ver, entonces muchas personas muchos de mis amigos desde el principio como que me, me empezaron a tratar más como extranjera y no lo odié porque fue más, obviamente fue más fácil para mí eso y me ayudaban con mu muchísimas cosas como las direcciones, o sea, cosas pequeñas en el banco y así, muchos de mis amigos nuevos que hice aquí fueron tan lindos ahorita que lo pienso eh, me ayudaron a veces a ir al banco conmigo para explicarles mejor o cuando tenía que ir a comprar mi celular, por ejemplo, con, hay muchísimos planes diferentes para el celular que no entendía, ellos me ayudaban con los contratos y así, así que sí tenía, o sea, sí tenía muchas cosas negativas que me estaban pasando, pero ahorita que lo pienso también yo tenía muchísimas personas que ahí estaban para ayudarme, muchísimos amigos nuevos que hice. Yo obviamente de muchos amigos que hice, algunos eran muy tóxicos, pero muchos de los que pues sigo hablando ahorita son amigos de por vida, ¿saben? Y yo, yo siento que yo estuve muy, muy afortunada de poder conocer a tantas personas tan lindas que estuvieron ahí para mí cuando yo estuve yendo por un tiempo muy difícil. Eh, y sí, ahora sí, les quiero decir unas 10 cosas que aprendí viviendo. Diez años viviendo aquí en Corea. ¿Qué dije? 10 cosas que aprendí en los 10 años viviendo en Corea. Eso. Número uno es que aprendí que la transformación Número uno, aprendí que la transportación pública aquí en Corea es súper limpia, eficiente y segura. Eh, ahora creo que esto fue lo, lo primero que escribí porque fue como el shock más grande cuando llegué a corea las primeras veces cuando llegué a corea las primeras veces que me subía al metro y al camión me fascinaba tanto de poder estar dentro del metro que me quedaba ahí adentro nada más para observar a la gente caminando así súper rápido típico coreanos que están como siempre caminando o corriendo rápido eh, a trabajar o a clases iban a las 5 am de la mañana de la madrugada había gente literalmente durmiendo borrachos en el metro y literal no les pasaba nada y eso fue uno de los shocks más grandes creo que fue una de las primeras cosas que me encantó de corea viendo la seguridad enfrente de mí como que yo también sintiéndome tan segura en, en la transportación pública Número dos era pues, ir a una universidad en este país, obviamente fue un reto muy, muy grande. La universidad de la que fui también es conocida como uno de los tops aquí en Corea y por eso creo que tuve mucha presión en mí para eh, pues, estudiar mejor y hacer mejor con mis calificaciones y todo eso, pero la verdad es que cuando estás... Compitiendo. Bueno, no compitiendo, pero cuando estás con amigos que han estado compitiendo por todos, literalmente toda su vida aquí en Corea para llegar a una universidad así de top, eh, a veces es que te sientes como estúpida, porque... Pues yo nunca estudié como ellos estudiaron, llegué a esta universidad obviamente con mi esfuerzo sí, pero fueron diferentes cosas, o sea, ellos llegaron con su examen diferente coreano y yo, yo llegué con otras cosas, mis calificaciones de México, mis exámenes que tomé allá y todo eso… Pero aún así como que sentía una diferencia muy grande en el nivel, por ejemplo, de matemáticas o cosas así, en el que pues ellos estaban tan acostumbrados a estudiar de una manera muy coreana y yo no. Entonces fue un reto, obviamente, y me puse muchísima presión en mí misma porque quería ser mejor. Pero al final del día me dio muchísima fortaleza y determinación ahorita que lo pienso. Yo siento que estudiar en otro país suena muy padre, obviamente, y por eso muchas personas se van en medio… Eh, ...de su semestre para poder exper hacer experiencias y así. Pero es muy difícil cuando tienes que buscar tu universidad, tú misma, los requisitos, aplicar, aprender... ...una cultura nueva dentro de la escuela, pero también la cultura de la universidad en sí, aquí en Corea, es súper, súper diferente. Así que, así empezando mi vida aquí, pensando ahora cómo lo hice desde chiquita con la ayuda, obviamente, de mis padres los agradezco bastante pero también me doy me di cuenta que todo eso todo ese proceso para llegar ahí a la universidad me dio muchísima fortaleza y muchísima determinación que aprendí durante esos años para llegar hasta acá que me ha ayudado bastante ahorita con el trabajo cuando quiero empezar un nuevo negocio yo misma de todo esto viene de todo lo que aprendes desde la universidad yo siento y bueno número tres como les dije, yo odié vivir en Corea los primeros 5 o 6 años. Siempre yo literal les decía a todos: a mis padres, a mis amigos, a mis novios, les decía, yo voy a irme de Corea en cuanto me gradúe. Así que no me hables de, de que nos vamos a casar. A mis novios les decía eso, a mis amigos les decía, después de la graduación yo me voy, así que bye. Eh, pero en 10 años. <coughs> Después de los creo seis años viviendo aquí en Corea, o siete años más o menos, creo que aprendí a ver el mundo con ojos nuevos. Eh, una perspectiva muy diferente, que me tardé mucho en hacerlo, en verlo. Eh, creo que esto es lo que más me cambió, pero descubrí que este país, como cualquier otro país, tiene sus pros y contras. Y por eso creo que desde ese entonces que empecé a abrir más mis ojos, empecé a hacer mi canal de YouTube hablando de estas cosas, porque dije, ¿sabes qué? si yo, que soy coreana y soy multicultural, viviendo en México, no tenía estos ojos abiertos, <risa> ya sé, chistoso, si sí tenía mis ojos abiertos, soy china, eh, no, pero neta, hablando metafóricamente, eh, <risa> no tenía los ojos abiertos para poder como ver otra perspectiva eh, culturalmente, de cómo es Corea, porque siempre tenía esta, esta en mi mente de, de que Corea es de una manera, una forma muy estricta o todo lo estereotipo. Y saben cómo también afuera de México, lo, todas las personas tienen en mente cómo es México por los estereotipos que se hacen, por pues, películas y Hollywood y todo eso. Pues, encontré después de unos siete años viviendo aquí, que... Cualquier país, México, Estados Unidos y Corea, en los tres países que viví, todos tienen sus pros y contras. Y empecé a tratar de ver lo bueno de todo eh, de Corea, en vez de estar enfocándome de las diferencias y que, ay, odio esto, o ay, esto no es para mí, o ay, no entiendo por qué hacen esto aquí en Corea. No, no, no. Empecé a ver lo bueno de Corea, empecé a ver lo que más puedo amar de mi propio país de Corea, como siempre había visto en méxico porque en méxico viviendo ahí yo me enfocaba más en las cosas que amo amo mis amigos amo mi vida aquí amo mi, mi escuela la comida o sea amo todo el, la, la música eh, los bailes y todo eso pero nunca como que pensaba tanto en lo que odiaba pero no sé por qué cuando vine a corea me estaba enfocando tanto en lo negativo cuando la verdad es que es muy fácil si nada más cambias un poquitito de tu mente puedes empezar a enfocarte de lo positivo y eso te puede cambiar la vida porque te puede hacer alguien más feliz la neta entonces te empecé a tratar de ver lo bueno de todo y me ayuda me ayudó bastante a ver a corea diferente eso es algo que siempre les quiero decir a ustedes cuando aprendan de una cultura nueva un idioma nueva una persona nueva eh, un ambiente nuevo algo nuevo lo que sea o si te vas a otro país, creo que es algo súper importante pensar en tratar de ver lo bueno y lo positivo en todo y en todas las personas, porque si no vas a estar muy triste solo quedándote como en un, en un ciclo de negatividad y eso no quieres. Número cuatro, yo porque soy coreana no pensé que tendría tantos choques culturales, porque también pues crecí bajo de mis padres coreanos y pues yo crecí con un poquito de la cultura coreana en la casa, obviamente. Pensé que yo lo entendería todo, pero no, para nada. Las diferencias culturales existen al 100% y se ven más en cosas muy simples, eh, como en la forma en que se viste la gente, como en la forma en la que corren y caminan en las calles, en la forma en la que comen, obviamente. Y yo siempre hablé de esto en mi canal aquí, desde que empecé mi canal, <ríe> porque nunca lo acepté, nunca acepté estas diferencias y no lo quería aceptar porque pensaba que estas diferencias eran algo malo o incorrecto, cuando en verdad nada más es una diferencia, eh, hasta que me di cuenta que se necesita entender y conocer las diferentes formas de vivir, y cómo la gente se relaciona dentro de eso. Así que creo que así empecé a poder adaptarme mejor a Corea y empecé a como apreciar un poquito más a esta cultura. Igual, quiero decirles, es viceversa cuando están pensando con asiáticos a la cultura eh, occidental, México, Estados Unidos. Todos debemos de ver a las personas y sus formas de vivir, no como algo incorrecto, pero algo diferente y eso está bien. Y ya, eh, número 5, desde una edad chica, creo que aquí en Corea, desde que llegué a los 18, pude experimentar de todo, y cuando digo de todo, todo, menos, no estoy hablando de drogas ni nada así, eh, así que... Siento que pude viajar mucho, mucho a lugares en Asia, que no había podido por pues, estar literalmente en otro lado del mundo. Ya saben que cuando estoy en México, podía, cuando estuve en México podía viajar mucho en Estados Unidos y como que por ese lado del mundo, pero cuando estaba en cuando ya llegué a Corea pude viajar más como a Japón, a Vietnam, a Tailandia y lugares en Asia, que fue tan como wow, porque es tan diferente la cultura asiática y también esa parte de Asia más diferente que Corea entonces fue interesante yo trabajé como mesera también cuando llegué a Corea trabajé como maestra eh, algo cosas que nunca había hecho en México porque en México pues nada más estaba como de estudiante, no entonces fue súper padre poder tratar de experimentar nuevas cosas para buscarme y encontrarme mejor aquí en Corea Luego pude trabajar en mis primeras empresas grandes en compañías aquí en Corea y poder trabajar y estudiar aquí en Corea fue cuando vi las diferencias que hay entre México y Corea más. Empecé a reconocer que hay diferentes formas de organización entre la sociedad y dentro de la sociedad y que eso es lo que forma una cultura de ese país. Se me hizo muy interesante y al entenderlo desde, desde como el centro eh, pude entenderlo mejor Y pude apreciarlo mejor otra vez En vez de enfocarme en lo negativo Y lo diferente y todo eso Número seis es que obviamente Viviendo aquí sola Me independicé bastante Me sentí muy sola muchas veces No voy a, no voy a mentirles Sentía que nadie me entendía eh, No tenía mi familia aquí Creo que fue lo más grande Y creo que siempre Como que la libertad va a venir acompañada con el sentimiento de la soledad. Creo que esto a cualquier persona, en cualquier lugar, les va a pasar. Especialmente pues, cuando estás solo y tu familia no está ahí contigo. Pero esta libertad me ayudó a abrirme. Me ayudó a abrirme a ver y, y aprender cosas nuevas. Este, aprendí a poder hacer cosas, pero a que no me dé pena y probar nuevas cosas, a retarme, solo por sentirme diferente aquí. También como que me independicé muchísimo con el dinero, financiamente también, porque, como les dije, pude aprender a trabajar como mesera, como maestra, como todo, eh, de todo tipo de cosas. Aprendí a cocinar, aprendí a vivir sola, a hacer amigos yo sola, eh, con un idioma que no estuve como súper saben no tuve, no, no, no tuve la confianza, pero aún lo hice. Pude ir al banco al final. Ya puedo ir al banco, ya puedo ir al hospital, ya puedo llamar a pedir comida en coreano y estoy súper bien. Y lo mejor es que ya aprendí a cuidarme más a mí misma, yo sola. este y Creo que lo pude hacer porque pues estuve sola, sin mi familia, sin mis padres. En México siempre los tuve ahí conmigo, tuve a, a mis... A mis amigos y sus padres que me ayudaban y aquí no tenía nadie. Número siete. Siempre pensamos que Corea y México somos tan diferentes, ¿no? Y por eso creo que muchos latinos están súper interesados en la cultura coreana porque sienten que es algo muy, muy distinto. Y muchos asiáticos están interesados en la cultura latina. Pero yo aprendí que tenemos muchísimas cosas en común eh, porque todos al final del día somos humanos. Todos, primero que nada, todos queremos ser amados. Amados, y siento que esto pertenece más como a, a nuestra cultura coreana y mexicana, amamos pertenecer a un grupo, nos encanta compartir el amor y creo que eso es muy grande entre los coreanos y los latinos y eso es lo que amo. Corea y México compartimos el amor por la comida y la gente, compartimos la calidez eh, y la pasión compartimos el amor por la fiesta, por una buena fiesta, ¿eh? Eh, también aprendí que sí se puede, que sí se puede unir los dos, las dos culturas y lo más hermoso fue que eso lo pude ver cuando hice mi canal de YouTube y por eso también les quiero agradecer bastante por eso. Número 8, otra cosa que aprendí fue que los estereotipos, ahorita les expliqué un poquito, pero dejé de crear estereotipos para mí y también para otros coreanos y para mexicanos. Viviendo acá, hablando de México, me di cuenta realmente que hay mucho más estereotipos de mexicanos de lo que yo sabía. Eh, viceversa, abriendo mi canal, teniendo a seguidores mexicanos o latinos, eh, me di cuenta que hay muchísimos estereotipos, muchísima información incorrecta muchísima información ahorita en el internet, en YouTube incorrecta, exagerada, solo para las vistas sobre Corea y eso, pues sí eh, eso es lo que hacen hacer más estereotipos y no sé por qué hay tantos youtubers que siguen haciendo eso o tiktokers que siguen haciendo eso que me da tanta rabia eh, porque pues, no mejoran la situación, ¿eh? Pero por eso me ayudó muchísimo YouTube para mí, mi canal, para poder hablar de estos temas para ustedes y también para mí misma. Sé que yo sola no podré cambiar las opiniones de muchas personas, de otras personas. Pero a mí la verdad me da gusto saber que, que hay muchas personas que empezaron a amar la cultura coreana. Ay, perdón, no puedo respirar. Eh, hay muchas personas que empezaron a amar la cultura coreana y viceversa, coreanos, que de hecho muchas coreanas me empezaron a seguir a este canal porque quieren aprender español. También eso me sorprendí. Y sí, sé que sé que solo con mi, mi un canal no voy a poder cambiar las opiniones y cambiar cómo son las personas o los youtubers y así. Las opiniones de las personas racistas o las personas que tienen una imagen un, o un estereotipo en su mente de una cultura muy general de un país, pero me gusta poder ser parte de un cambio que sí estoy viendo mucho durante los años, en donde muchas personas sí se están abriendo muchísimo más la mente eh, y lo único que quiero es que dejen de subir bueno información tan incorrecta y tan exagerada, eso es lo único. Pero yo siento que las personas que están viendo estos videos deben de ser más inteligentes y deben de cre poder crear sus propias opiniones eh, eh, con cualquier cosa, no solo con videos de cultura y todo eso, pero con cualquier cosa que vean en el Internet, por favor, chequen bien la información, no crean todo lo que vean y eso es todo. Número 9, ya casi acabamos. Algo que aprendí muchísimo fue obviamente poder valorar a mi país México y a Corea. Una cosa es decir y crecer diciendo, ay, mi México lindo y querido, ¿no? Pero estar tan lejos de mi cultura, estar tan lejos de mi gente, estar tan lejos de la música, de la comida, de ese ambiente, de la vibra, empiezas a reconocer que hay tantas, tantas cosas de mi propio país México que no había conocido y que extraño me había dado cuenta que México es un país tan grande con tanta historia y tanta cultura dentro de la sociedad, dentro de cada estado, cada persona es tan diferente, cada familia es tan diferente que por más por eso, por más que valoro mi país más no puedo crear estereotipos en mi cabeza este, y esto va igual con Corea Siempre crecí diciendo que soy coreana, que tengo una familia coreana y la verdad es que sí, siempre he sido orgullosa de ser coreana. Pero estar aquí, viviendo aquí en Corea, aprendiendo la cultura, yo aprendiendo muchísimo de la historia, aprendiendo muchísimo de la gente, de por qué son así, por qué es la cultura así, reconocí que habían tantas cosas que no sabía de mi propio país. O sea, yo siempre decía mi propio país siendo México, pero Corea también es mi propio país, ¿no? Y que yo estaba tan metida aquí en la mente de los estereotipos y los rumores Que no quería ver más Entonces empecé realmente a valorar muchísimo a estos dos países que amo tanto Y creces muchísimo más amor dentro de ti por poder hacer eso Y número 10 y es lo último Es que aprendí que al final del día yo no necesito decidir qué soy si soy coreana o mexicana. Y creo que esto fue un problema que siempre he tenido de identidad desde siempre, desde bebé. Lo traje hasta mi canal de YouTube porque creo que mi canal de YouTube me ayudó bastante a aprender quién soy. Pero siempre tuve este debate dentro de mí y hasta si ven mis primeros videos en mi canal de YouTube, siempre este era un tema del que hablaba. Pero me encontré ahorita y yo estoy muy feliz con quién soy. Siempre me preguntan en mi canal en insta y todo pues por lo que hago te sientes más coreano o eres más coreana o más mexicana y yo siempre siempre decía que soy más mexicana obviamente pues por la cultura que aprendí desde chiquita el idioma mi forma de ser mi forma de expresarme es más como eh, si lo categorizamos es más cercano a la cultura mexicana y por eso yo siempre decía que soy más mexicana pero viviendo aquí en Corea ya por 10 años, también me, me ha cambiado tanto. Como les dije, cada año voy cambiando y, y todas las personas cambiamos muchísimo. Y también he aprendido que está bien cambiar, está bien evolucionar. Eh, no tengo que solo ser mexicana al final del día. Y no tengo que solo ser coreana, no tengo que encajarme en ninguna cultura, ninguna ningún estándar de cualquier cosa. Me di cuenta que soy una mezcla increíble de las dos culturas que amo tanto, de dos países que valoro tanto, y eso es todo lo que necesito explicarles y explicarme a mí misma. Soy Jim Moon y yo estoy muy feliz y muy contenta con la persona que soy. No necesito identificarme eh, así porque los dos países no me definen, la verdad. Sí, son parte de quién soy, pero al final del día no me definen. Lo que más amo de que ya he cumplido 10 años aquí viviendo en Corea, es que me he encontrado. Finalmente les pues, puedo decir que sí me he encontrado y estoy muy orgullosa de quién soy. Y, y estoy muy feliz que he, me podi he podido llegar a este punto de mi vida, porque cuando llegué a Corea al principio, nunca pensé poder llegarlo a este punto. No pensé llegar a vivir 10 años aquí en Corea, pero... Ya se volvió mi segundo hogar, viví 18 años en México, ahora estoy en Corea viviendo mis siguientes no sé cuántos años. No sé si voy a quedarme aquí por el resto de mi vida, pero por ahora puedo decirles que estoy muy feliz aquí. Eh, estoy muy feliz que pueda tener este trabajo en donde puedo vivir en Corea, pero seguir con mi cultura mexicana, hablando español, eh, interactuando con mis amigos latinos, con mis seguidores latinos y también por este trabajo puedo estar viajando de ida y regreso a México y Corea para poder seguir apreciando y seguir como eh, viviendo las dos culturas al mismo tiempo aunque estoy en un lugar, porque obviamente no puedo estar en dos lugares todo el tiempo, ¿no? Eh, pero sí, esas fueron las 10 cosas que aprendí viviendo aquí en Corea estos 10 años eh, se me hizo muy loco que ya llevo 10 años aquí porque pues eso significa que ya estoy más cerca de los 30. <risa> pero quién sabe qué va a ser más para mí en el futuro, no sé dónde voy a estar, no sé qué voy a estar haciendo. Pero no estoy tan preocupada porque viendo los años, cómo he cambiado y cómo he llegado hasta acá, estoy segura que en donde sea que sea yo voy a estar feliz eh, y voy a encontrarme a mí misma más. Voy a ir creciendo aún más y sé que ustedes también en donde estén. Espero que estén muy, muy felices también. Y si ustedes también se han retado a irse a un nuevo país o a un nuevo ambiente, aunque no sea un nuevo país, o si están solos, cuéntenme un poquito más de sus experiencias. Quiero saber más. Eh, creo que es súper padre hablar de esto para poder todos abrirnos un poquito más la mente y aprender un poquito más del mundo y de otra perspectiva Así que bueno, voy a acabar el podcast El episodio aquí Los quiero mucho, mucho, mucho Los veo muy pronto en mi siguiente video Aquí en este canal, un vlog Y mi otro canal tu Tuonni y obviamente Otro episodio del cotorreo coreano Los quiero, bye